Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues. Bienvenidos todos, todas y todes a Astrología Angelical Cabalística. Como cada martes, estreno un nuevo video con un ángel distinto de esta cábala hebrea. Te invito a que te sumes a mi canal de YouTube. Que te suscribas, le des clic a la campanita. Así te avisa cada vez que subo un nuevo video. Y le des like a este video. Claro que sí, ¿cómo no le vas a dar like? Bueno, hoy 4 de abril de 2023. El sol a 14 grados de Aries. Es el tercer ángel. Citael. Él. Citael. Él. Este ángel, Citael. Rige de los 11 a los 15 grados de Aries. Y el mejor horario de invocación es de 041 a 1 am de cualquier día. En ese horario está como de guardia con el ángel que le toque en el momento. Lo que puede obtenerse de Citael eh, es la memoria o la conciencia de las vidas pasadas. Argumentos para conciliar puntos de vista enfrentados ser fiel a la palabra dada, ser capaces de sentir gratitud hacia nuestros protectores. La invocación de Sitael es muy linda. Permíteme reconocer a los que fueron en el pasado mis hermanos, a los que fueron mis adversarios, mis enemigos, a los que amé, a los que odié, para crear juntos una nueva esperanza. en tú amé, en el corazón del conflicto, en el ojo del huracán, para que tu amor derramado en mi imaginación actúe como un disolvente que disipe los enfrentamientos y las en tempestades. Haz de mí un hombre fiel, fiel para con los de arriba, fiel para con los de abajo. Haz que sea el hombre del justo equilibrio en las posiciones enfrentadas. En todo momento y en todo lugar, permíteme ser un portador de esperanza. Como siempre te digo, acá abajo en la caja de descripción del video, te dejo esta invocación. Pero si no te vibra esta invocación, puedes hacer la tuya propia o simplemente decir su nombre, cita si los nombres tienen el poder de la sonoridad y ellos aparecen. Gracias por acompañarme en este nuevo encuentro angelical, astrológico de cada martes, astrológico y cabalístico. Te espero en todas mis redes sociales. En el final de este video eh, te dejo todas las direcciones para que te sumes a todos. Y hoy un regalo especial entre todos y todas. Que me dejen un comentario. Antes del 10 de abril del 2023, de cómo les fue invocando a este ángel que subo cada semana, sortearé una carta astral angelical donde podrás descubrir los nombres invocativos de tus 10 ángeles guardianes más los dos que son secretos. Dale, anímate a dejar tu comentario. El próximo martes vas a conocer el nombre del ganador o ganadora. Del sorteo, así que eh, te digo chao. Hasta la próxima semana. Y no te olvides de darle like al video, suscribirte al canal. Hacer todo eso para que el algoritmo de YouTube diga: Ay, cómo les interesa esto de la astrología angelical y yo pueda seguirlos haciendo. A vos no te cuesta nada, a mí me ayuda un montonazo te mando un abrazo enorme y recordad invoca a Sitael Sitael y eh, déjame en comentarios durante la semana qué recibiste de Sitael cuando lo invocaste y entonces yo con eso entre todos hasta el lunes 10 de eh, abril eh, voy a juntarlos todos voy a hacer un sorteo y te voy a mostrar el sorteo en el próximo video que es el martes 11 de abril del 2023 chao, hasta la próxima semana